Te estarás preguntando cómo he llegado hasta aquí. La verdad es que no es una historia muy larga. <risa> Llevaba varios días experimentando problemas con mi conexión a internet, por lo que no podía hacer mis trabajos de la uni en condiciones. Así que me puse a buscar soluciones a mi problema y encontré unos consejitos en el blog de la OSI. Cambié la contraseña que traía al router por defecto, porque leí que se podía craquear fácilmente con una simple app móvil. Limité el alcance de mi red a mi entorno cercano, pero el intruso estaba más cerca de lo que pensaba. Ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, pasa, que aún no han venido los invitados. ¿Por qué no me das la cuenta señor Wiki mientras le texto? Ah, sí, está en el router apuntada en el salón. Mira, a ver. Bueno. No es muy recomendable dar la clave a todo el mundo. Es mejor crear una red para invitados para tener la tuya propia aislada y segura. Y al fin llegó el día en que comprendí cómo habían entrado en mi red. Bueno, pasa. A ah, echarle no, un vistazo a tu ordenador, a ver qué le digo porque me va muy lento, tío. Vamos no, a ver. Porque me va. Vamos. Cuida tu red, es más importante de lo que te piensas. Para más consejos, visita el blog de la Oficina de Seguridad del Internauta.